¿Qué pasa, locos? Aquí San Juan al aparato, recién llegado de entrenar, 12 del mediodía, la mejor hora, ¿eh? Después de tres horitas a 50 grados a la sombra, que es lo que parece que tengamos ahora mismo en Barcelona, pero bueno, trabajo hecho. Por cierto, todo lo que preguntáis, oye, que se ha terminado el mayor de arriesga, la gorra de arriesga, el culo", tal, hemos repuesto últimas unidades, las tenéis aquí abajo en, en la web. Pero yendo a lo que os importa a todos, ayer, jornada espectacular. Pero también jornada brutal y también jornada esperpéntica con dos pedazos de caídas por motivos diferentes. Una porque una aficionada se le fue absolutamente la castaña y tiró a todo el grupo enganchando a Tony Martin con, con un cartel. Y otro por una montonera, por así decirlo, for, fortuita en los corredores en un estrechamiento de carretera. Que se ha empezado a cobrar las primeras víctimas, ciclistas en este caso, en especial dos. Una que de momento no ha causado la retirada, pero bueno... 14 minutos le han caído a Chris Froome, que cuando entraba en meta directamente que no podía ni moverse. Y más grave todavía el caso de Mark Solé, que sí que tuvo que retirarse después de finalizar los últimos 45 kilómetros de la etapa, el del Movistar, con tres fracturas en los dos brazos, los dos brazos rotos, y aún así terminó la etapa. Mucho mérito lo que hizo ayer Marc Solé, a pesar de que luego tuvo... The entire peloton has crashed. I don't know what happened, whether it was a rider at the front or something. One rider hit a fan, I think, on the side of the road. Tony Martin and the entire peloton has crashed. Mónico. Dejad aquí abajo, no sé si habréis visto eh, la caída, ahora la veremos, pero para mí lo más heavy de ayer no es en sí las, la caída o en sí el resultado a ver, el resultado es un puto desastre para Marc Soule que primero de todo, mucho ánimo segundo, mucha fuerza, tercero mucho mérito para todo lo que eh, cuestionan tu posible liderazgo, entre ellos los que hayáis visto el, el día menos pensado, hay algunas declas de un zué en algún capítulo anterior diciendo, bueno, es que ahora Marc no sé, tal, no sé qué, o sea, si alguien cuestiona tu capacidad de liderazgo terminar la etapa 45 kilómetros con las subidas y el ritmo que había habiéndote quedado cortado con los dos brazos rotos y si alguien que espinaba algo pues yo creo que empezarán a callar boquitas Marc Soule que por cierto había sido incluido a última hora por el Movistar con un puto equipazo o sea, con el bala con Enric Mas, con Herbiti, con García Cortina, con Verona, con el puto Superman López, o sea, una locura de equipo que iban con tres objetivos, pues tanto con Superman como con Enric Mas luchar la general, con el bala y el propio Marc Soule intentar ganar etapas y lo de siempre, intentar además eh, la victoria de, de equipos en, en París. En cualquier caso, para mí, lo más heavy de ayer no es la propia caída, sino cómo se produce la caída. No sé si lo habéis visto, pero es... Una espectadora a la que se le va la olla y que quiere tener su minuto de gloria y lo que tiene es su minuto de caos, su minuto de ridículo, y espero que el mayor bochorno de su vida, porque lo que provocó sacando el cartel, girándose hacia el otro lado para salir en cámara o que le hicieran la foto o lo que sea, o hacer la gracia, eh, en poco ha quedado. Engancha a Tony Martin, bueno, ahora lo vemos y, y lo comentamos. The has crashed I don't know what happened whether it was a rider at the front or something one rider hit a fan I think at the side of the road Tony Martin and the entire peloton has crashed pretty much a That, sign a sign held by a spectator and the crash went all the way across the road everyone pretty much in the ditch is Wout Van Aert Julian Alaphilippe didn't hit the deck he's about one of the only riders so yeah muy, muy heavy, porque ya veis, a ver, lo que ha provocado es grave. Mark Zule para casa, tres fracturas, dos brazos rotos, pero, hostia, el viaje que se pega. Tony Martin, la hostia que se pega con la cabeza, que le pasan luego por encima. O sea, esto es lo típico que hoy podríamos estar lamentando a una víctima, un muerto, no sé cuánto, o más, eh, por cómo fue la caída, por el pelotón que había en ese momento y por la gracia que quería hacer la espectadora. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, um, señora, o señor, o espectador, o niño, da igual quien sea, um, porque esto ya ha pasado otras veces y otras veces que volverá a suceder. Por desgracia, en todas las carreras tiene que haber un tonto que quiere hacer la gracia y que causa cosas de estas. Entonces, ¿qué creéis que habría que, habría que hacer en casos así? ¿Cómo creéis que se podría solucionar? Uh, no sé, en comentarios, ¿qué os parece? O sea, me imagino que todos estaréis flipando y estaréis diciendo la madre que la parió. Y en especial, en especial, en especial... Yo no, hasta ahora no, creo que no, ni multa, ni tal, ni no sé qué. Pero ¿qué creéis que habría que hacer en casos así? Eh, prohibirle la asistencia a eventos deportivos. Pasa que, claro, aquí en una carrera es abierto y todo el mundo va. Ah... Um... No sé, no sé. No no, no no sé cuál es el escarmiento que debería haber en casos así para esta persona, pero que además sirviera para que toda la otra gente se concienciara de lo jodido que puede llegar a ser una situación así. Esto es grotesco. O sea, que alguien esté como pasa tantas veces, aquí en Resolución y la cámara. Tantas veces como venga alguien a presumir, pretende de vergüenza, tendríamos que ser nosotros, sus amigos, conocidos, Finch o entorno, te tienes que dar de collejas todos los que le conozcan. La amiga dice, al día siguiente, cuando te encuentren le dirá: tú eres el tonto con balcón en la calle del caballo hablamos siempre en las carreras ciclistas. Bueno, ah. Um... Para flipar, para flipar. Yo sinceramente no sé cuál, cuál tendría que ser el, el resultado de todo esto, pero uh, solo un, un consejo o, o una petición. Yo sé que todos los que estáis viendo esto sois aficionados al ciclismo, os flipa el tour, os flipa la vuelta. Cuando venga la vuelta, por favor, lo único que os pido es que, aunque os haga ilusión, grabar el vídeo, salir en la foto... Hostia, no hagáis lo típico de sacarle la bandera delante a alguien, de empujar a alguien, de animar a alguien ahí tan tan cerca que... Yo sé que lo hacéis por los ánimos, pero los resultados pueden ser muy jodidos, no solo ya en la carrera, sino en lo que en, en la propia salud. Bueno, dicho lo cual, esta no fue la única caída, sin duda fue la más desesperante por cómo se produció y también por los resultados que tuvo, pero es que a 5 de meta... Otra pedazo de caída en una montonera que pilla a varios que estaban ya para ir a pelear la etapa. Entre ellos Chris Froome, que no ha tenido que retirarse, pero al que le han caído 14 minutos y que cuando entró en meta, efectivamente parecía que, que no podía ni, ni moverse, parecía un, un Madelman. Además, una caída a mucha velocidad que también podría haber tenido consecuencias graves, pero bueno... Gajes del oficio, todos los que sois ciclistas sabéis que esto puede pasar. Por cierto que... Vale, sí, ahora iré a ahora iré a la duchita que está jodido. Que no se me olvide decirlo. Esta noche vuelven los directos en Twitch. Dejo el link a mi canal aquí abajo. Porque el día 30, es decir, en tres días, sorteamos el... Aquí está. Sorteamos el iPhone 12 mini con el que hicimos la Barcelona Madrid. Entonces, solo hay que darle a seguir a... Twitch.tv barra y San Juan, y el día 30 sorteamos el iPhone Mini. Dicho lo cual, en cuanto a la etapa, increíble la pedazo de apretada que a dos punto algo de meta en su vida, a la Filipa, un grupito que iban con 20, 25 unidades con los favoritos. Ahí estaba Enric Mas, ahí estaba Pogachar, ahí estaba Roglic, ahí estaba Carapaz, ahí estaba Van der Poel, que fue el único que un poquito después intentó arrancar, pero ya estaba eh, lejos, ahí estaba Banaert, ahí estaba, bueno, básicamente los, fa los favoritos, Molema y Philip de repente, campeón del mundo, ahí con el jersey, pega una pedazo de arrancada, eh, le saca unos 100 metros a todos, y de ahí hasta el final, aguantó, aguantó, aguantó, aguantó, y pegó una pedazo de victoria, se viste de nuevo de amarillo, ojo, cuidado, eh que no es la primera vez que lo hace, que parece que va a ser hace dos años, eh, para una etapa, luego es para dos, luego y aguanta dos semanas, así que bueno, nadie apuesta por a la Filip, no sé por quién apostáis vosotros en cuanto a victoria final. Si Pogachar, si Roglic, si creéis que en Ring más. Eh, ayer a Superman López le cayeron prácticamente en la segunda caída dos minutos, pero seguro que va a estar en la, en la pomada. ¿Quién es vuestro favorito para este tour? ¿Carapaz? Bueno, puntos suspensivos. Aquí cada cual que diga la suya... Y a ver si tenemos un buen tour y vamos haciendo videitos de estos. Like si os ha gustado y a por más. ¡Yeeha!